Muy buenas, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo streaming y un live en directo en mis perfiles sociales. Ya sabéis, publico en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter y Twitch. Y la verdad es que por cualquiera de estas redes podéis compartir vuestros comentarios, preguntas que nos encantará responderos en directo. Eh, en el live de hoy vamos a hablar entre directores de marketing y comunicación. Porque, de hecho, esto es un live que viene de un evento de networking y debate online de la Latina Valley, eh, donde eh, reunimos a un centenar de directores de marketing y comunicación en distintas mesas temáticas y justo... Hoy lo que hacemos es, con eh, una decena de los participantes de este evento, compartiros en abierto a toda la comunidad las conclusiones de aquel debate. Contamos con el patrocinio de SiteGround, con Translation, Insider y GetResponse. Y justo eh, contamos para esta inauguración con José Ramón Padrón, de Mon, para, para los amigos, de, de SiteGround. Muy buenas, Mon. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo un placer y muchísimas gracias por vuestro apoyo desde SiteGround a que fuera posible el debate entre, entre directores de marketing y comunicación. Y tenéis una mesa propia de, de debate desde SiteGround. Y de hecho sí. vi que estuvo bastante, bastante activa. Entonces era preguntarte eh, eh, un poquitín primero, eh, ¿quién eres y qué hacéis? ¿Y qué es lo que hablasteis en vuestra mesa de SiteGround? Fantástico. Bueno, mi nombre es José Ramón Padrón, Mon, como ha comentado Emilio, encantado a todos... De, de, bueno, de teneros a todos y a todas aquí. Eh, eh, SiteGround es un proveedor de hosting eh, gestionado, especializado en WordPress, WooCommerce, eh, bueno, prácticamente cualquier CMS, pero es sobre todo WordPress donde ponemos el mayor de nuestros focos. Tenemos cerca de 2 millones y medio de clientes en todo el mundo y, y yo dirijo la, la presencia en España como Country Manager. Eh, patrocinamos los eventos de Emilio desde hace mucho tiempo porque son muy provechosos y son muy positivos para nuestra marca. Y así fue el resultado en, en este último networking que estuvimos haciendo con directores de marketing, que en nuestra mesa eh, pues se abrió un debate muy interesante, Emilio, sobre marketing de contenidos. Eh, nosotros solemos publicar mucho contenido en YouTube y solemos eh, publicar al menos un ebook al año, aparte de otras muchísimas acciones de marketing de contenidos, y, y fue en lo que se centró la actividad de la mesa. La verdad es que hubo un debate muy animado, las empresas que estábamos allí estuvimos hablando cada uno cómo, cómo tenía planteada su estrategia de marketing de contenidos y lo beneficiosa que estaba resultando teniendo en cuenta, bueno, pues los, los próximos cambios que van a tener eh, lugar en Google Chrome por el tema de cookies de terceros, que era el momento de empezar a hacer comunidad alrededor de la marca a través de contenido de valor. Ya sé que esta es una frase muy manida, que todo el mundo dice valor, valor por todas partes, pero es cierto hacer contenido útil para la gente, eh, dependiendo de en qué estado en eh, ese momento esté, pues si está buscando una solución, si se está informando o intentando resolver algún tipo de incidencia con la situación actual que esté viviendo. ¿no? Fue muy interesante, la verdad es que estuvimos pues, con la mesa llena todo el evento y, y te lo agradezco mucho porque estuvo muy bien organizado y nos lo pasamos muy bien. De hecho, eh, es que eh, para los que no estuviste en la actividad, hicimos varios cambios atendiendo a la sugerencia de los asistentes de pasados eventos, como pasar las mesas de debate a ocho personas, y, y creo que gustó bastante. Y de hecho, eh, para los asistentes de la mesa, eh, estuvisteis comentando cuando me pasé que habíais publicado un ebook eh, sobre la temática. Exactamente, hemos publicado un libro sobre un ebook sobre marketing de contenidos en el pasado mes de diciembre, finales de noviembre y diciembre, con 12 coautores. Y hablamos de primero de cómo poner en marcha, o sea, qué es marketing de contenidos, cómo poner en marcha una estrategia de marketing de contenidos, cómo definir tu buyer persona. Y después hablamos de eh, unas estrategias como puede ser la curación de contenidos y el copywriting, y luego de los diferentes canales. Eh, que normalmente usa el marketing de contenidos. Por ejemplo, yo hablé, yo hablo sobre cómo poner en marcha webinars. Joan Boluda sobre cómo poner en marcha un podcast y por qué tiene que estar en tu eh, estrategia de marketing de contenidos. Mauricio Gelves hablando de contenido en vídeo. <clears throat> Pablo Moratinos eh, hablando de analítica y cómo medir los resultados. Eh, Fernando Tellado hablando de blogging. Eh, Rosa Morel de Copywriting, José Fachín de Curación de, conten de Contenidos, Susana García de Cómo poner en marcha un calendario editorial, Ana y Laura de Saiground sobre ebooks eh, e books eh, y sobre qué es marketing de contenidos. La verdad es que es súper completo, son casi 200 páginas y es gratuito. Y os lo podéis descargar desde la página principal de SiteGround.es, en el pie de página, encontraréis ese, esos S ese, entre una lista de e-books, entre ellos, por supuesto... También está el tuyo, Emilio, sobre cómo utilizar LinkedIn de forma profesional. De hecho, estoy preparando la, la siguiente versión de la 20 de, del, claro, eh, del libro sobre el uso de LinkedIn para que los podáis descargar también gratuitamente. Y, y, y por cierto, las descargas espero que vin, cruzo de editas Pues sí, el tuyo está eh, ha estado el primero en, en el último eh, trimestre del año, ha sido el primero. O sea, que enhorabuena, Emilio. Por delante del deseo, que se si ya es... La bomba con, con 28 autores y 400 páginas de, de contenido, SEO, maravilloso. Ya sabéis, Airaun es pie de página y os los podéis descargar todos gratis. Enhorabuena, Emilio, la verdad es que tu ebook está súper bien, como no podía ser y, de otra forma. Y por terminar, eh, ¿cuáles eran las novedades que podéis compartir desde Sairon? Bueno, eh, uno de nuestros empeños es eh, el de facilitar el mejor entorno para el desarrollo y el hosting de WordPress, y uno de nuestros, eh, bueno, una de nuestras tareas es hacer plugins. Nosotros somos desarrolladores de plugins para WordPress. Bueno, lo, lo fundamental es que somos un proveedor de hosting, ¿ok? Pero hemos desarrollado uno de seguridad, eh, SiteGround Security para WordPress, eh, que ya tiene más de 300.000 descargas y tiene cinco meses de antigüedad. Y luego tenemos el famoso SG Optimizer, que es una suite de optimización, que eh, lo hemos liberado para que cualquier persona en cualquier proveedor de hosting lo pueda utilizar. Antes solo era para clientes de SiteGround y ahora lo hemos, eh, lo hemos universalizado, por decirlo así. Y cualquier persona, en cualquier proveedor de hosting, lo puede descargar y utilizar. Es cierto que si lo utilizas en SiteGround tienes un par de ventajas más, la ubicación de la caché y todo esto, pero es muy completo. Eh, y ya sabemos, la optimización de nuestra página web es importante, no solamente porque hace que tu web sea más rápida, sino porque mejora la experiencia de usuario y esto... Provoca a su vez que buscadores como Google pues, lo vean con mejores ojos. Das más tiempo para que haga un buen crawling de tu página. Eh, la verdad es que son muchas ventajas. Por eso es importante y, y vemos eh, una tarea fundamental que tanto clientes de Instagram como gente de fuera tenga páginas web rápidas y con buena experiencia de usuario gracias a plugins como este. Eh, por cierto, eh, comentaros a los que estáis de audiencia eh, que eh, si tenéis preguntas para cualquiera de los entrevistados, comentaros, tener, tener cierta prisa porque en la escaleta que habréis visto en el LinkedIn y en YouTube veréis que tenemos una docena de invitados. ...y eh, si me tardáis mucho en hacer preguntas... ...me llega al siguiente y no lo puede responder... ...con lo cual si tenéis preguntas para Mon... Eh, ...comentadlo sobre la marcha... ...y a los que habéis dado feedback y saludos... Eh, ...muchísimas gracias Francisco... Eh, ...saludos Patricia eh, desde Madrid... ...bienvenida tú que estás desde el sur de, de Francia... ...muy buenas Manuel... Eh, ...Dani Tomás que te espero en el live... ...dentro de una media horilla aproximadamente... Eh, y, y tengo aquí un LinkedIn user con lo cual si puedes dejar un comentario dejar tu nombre te lo agradezco inmensamente. pues eh, Mon, eh, nos vemos dentro de, dentro de muy poquito en nuestra, en nuestra próxima actividad juntos y algo que quieras comentar antes de pasar a, nuestro, a Antonio nuestro próximo invitado Bueno, nada, que, que sepáis que nunca ha habido tanta tecnología disponible eh, para poner en marcha proyectos web, eh, nosotros somos muy partidarios de Wordpress, que ya está por encima del 43% de utilización en todo Internet, que se dice pronto. Eh, que nunca escatiméis en vuestro proveedor de hosting, eh, porque eh, puede tener un bueno, tiene un beneficio fundamental eh, en la experiencia de usuario de, las, eh, de vuestras páginas web y proyectos en Internet, y que no dejéis de, de crear cosas. Y acordaos del marketing de contenidos y tenéis eh, contenido gratuito por parte de Segravo en nuestro canal de YouTube y nuestros eh, libros electrónicos. Eh, y nada, muchísima suerte, que son tiempos turbios, pero yo creo que entre todos eh, sacaremos todo adelante, como siempre hemos hecho. Por cierto, eh, darte, darte las gracias, Mon, que cada vez que tú y yo iniciamos un directo por la mañana... Se me, llena, se me llena. Pues genial, yo encantado. Se me llena. Entonces, recuerdo que tú y yo hicimos un live sobre cómo editar un ebook que le pasó tres cuartos lo mismo, que lo hicimos por la mañana en este horario y se nos acabó llenando el chat. Sí, sí, sí, maravilloso. Y pues... nada, ya, ya son y nueve. O sea, ya va a entrar el siguiente. Como no hay preguntas, pues si me quieres hacer tú una... Emilio, encantado. Si no, pues, pues, pues me hola. paso con tu permiso a, a Antonio porque va a hacer una mañana larga, hasta la una y media aproximadamente. Y hola, Man, Antonio. Much, muchísimas gracias. Hola, hola. Gracias. buenos días. Un momento de la latina. Vale, saludos. Chao. Buenas, Antonio. Muy buenos días, Emilio. Muchas gracias por invitarme. Eh, contigo vamos a hablar de marketing en startups. Eh, Antonio Betancourt, semeo de Dream Shaper. Pero si nos puedes comentar en 20 segunditos eh, quién eres y qué haces antes de que pasemos con tus preguntas. Vale, pues me llamo Antonio Bettencourt, soy el director de marketing de Dreamshaper. Dreamshaper es una EdTech que está presente en más de 20 países uh, por todo el mundo. O sea, en dreamshaper.com podéis uh, saber más sobre, sobre la empresa. Y nada, yo me, de me dedico a todas las uh, actividades de marketing de la empresa. Hacemos un, como, como una mezcla de marketing online y marketing offline más tradicional. Eh, ya que el sector de la educación es un sector ya con, con sus cosas de, de, de conservador y de tra tradicionalismo, entonces siempre hay que tener esa parte de eventos, de materiales físicos, pero eh, principalmente desde que um, empezó la pandemia es también el sector de la educación, un sector que se digitalizó bastante. Entonces eh, el canal de, um, online es igualmente importante. Y en fin, a eso me dedico. Eh, Por pues cierto, si tenéis preguntas para, para Antonio eh, no cortaros que la intentaremos responder sobre la marcha y te quería preguntar ¿es posible crear y hacer eh, crecer una startup sin estar eh, dependiente de conseguir inversión, inversión externa? Sí, es, es posible es, es difícil o sea, ya crear una startup ya es, es un reto uh, Estadísticamente el por encima del 80% de las startups, no llegan a los dos años de vida. Y eso es algo que yo muchas veces hago, hago mentoría a startuperos, universidades, gente que quiere empezar con su propia empresa. Y para que tengan una idea de lo difícil que es, porque se habla mucho de los casos de éxito, pero la mayoría pues, no, no lo son. La, hay muchos ejemplos de empresas que todos conocemos, como MailChimp, eh, GoPro, Uh, Github, uh, Shutterstock, o sea, hay muchas empresas que han, han crecido hasta el nivel de unicornio siendo totalmente bootstrapped, o sea, sin nunca um, dar equity de, de, de su empresa a fondos de inversión, Business Angels, uh, lo que sea. O sea que sí, es, es posible y es algo que es como un aviso que se hace a todos porque veo que mucha gente quiere crear su empresa y se enfoca más en conseguir inversión o en, bueno, al año tengo que conseguir tanto de inversión para poder tirar para adelante. Y, y no es bueno contar con ello, porque hasta, o sea, los inversores no inviertan en una PowerPoint, inviertan en un producto que tú has lanzado, has creado, has lanzado al mercado, ya tienes clientes y has comprobado que funciona. Y es muy importante que la gente se acuerde que ese es el momento de buscar inversión, cuando ya te está entrando dinero, cuando ya tienes eh, clientes, cuando has probado. Que has creado algo que un inversor mira tu negocio y piensa, vale, yo si invierto en esto, tengo grandes probabilidades de, de tener retorno. Y cuando digo mira el negocio, me gusta enfocarme mucho en la parte del equipo. Porque los inversores, o sea, uno puede venir con un plan de negocio fantástico y verme ya tengo nuestros clientes e invertido algo en mi empresa, pero ya... Hay mucha demanda para todo esto, pero lo que los inversores miran más, en el caso de, de las startups, es el equipo. O sea, ellos quieren saber a quién van a entregar su dinero. Puedes, tener, puedes haber dado en el clavo con un negocio, pero no significa que luego sepas gestionarlo perfectamente y, y dar retorno a tus inversores, ¿no? Entonces, es muy importante lo del equipo, que sea un equipo que tenga un background de pues ya, ya haber creado otras empresas o de tener experiencia en lo que está haciendo, de conocer bien el sector, que haya probado, que ha tenido éxito en, en, otros, en otras situaciones. Y entonces yo diría eso, que sí si es posible. Y de hecho, se debe pensar en eso. Yo cuando creo mi negocio, debo crear. Si luego viene inversión, genial pero mejor no contar con ello. El negocio, las, las startups se crean con fondos propios, con tus ahorros, con un préstamo del banco de toda la vida, con dinero que te presta tu familia, lo que sea. Y eso es lo que con lo que se puede contar. con O sea, nada garantiza inversión externa. Y, y, muy, rápido, y muy rápido, porque nos extendemos sobre el horario planteado, eh, ¿cuáles crees que son los riesgos de concentrar los esfuerzos de marketing mayoritariamente nada más que en captación? Vale, eso suele ser uh, una estrategia demasiado común de, que se hable mucho del growth hacking y hay muchas empresas mm -hmm. que se dedican a ello. Muchas agencias, yo soy growth hacker y yo te traigo um, 5000 leads en una semana. Uh, uh -huh. que, que, que tiene su valor, depende de tu modelo de negocio. Si es lo que pretendes, pues genial. Uh, pero uh, hay que llevar en cuenta que um, mantener un cliente es como 7 o 8 veces más barato que captar un nuevo cliente. Entonces, uh, enfocarte solamente en captación y no en, por ejemplo, marketing de contenidos, que como hablaba José Ramón anteriormente, y en branding, en relaciones públicas. Uh, todo, o sea, el marketing es, es, es un mundo, ¿no? Y hay momentos en que sí debes enfocarte en captación. Pero si gastas todo tu presupuesto de marketing solamente en captación, hay un enorme riesgo de conseguir puede que sí que consigas muchos leads, pero de baja calidad, que tengan un ciclo de ventas largo y que a lo mejor quizás el 90% de, de, de esos leads terminen no, no comprando nada, no siendo tus clientes. Entonces es un riesgo muy grande uh, que me, me gustaría dejar la alerta para todos los, los, los, que no, los que no están viendo que hay que repartir el gasto de marketing y es, y es muy peligroso enfocarse solamente en captación. Pues muchísimas gracias, Antonio, por tu eh, muy sabio y e inteligente consejo y espero vernos eh, muy pronto en otra actividad. Muchísimas gracias, Emilio, y un saludo a todos. A ver, saludos. Y pasamos, pasamos con eh, Nathan y Clara. Muy buenas. Muy buenas, Emilio. Buenos días, Emilio. Pues eh, con vosotros vamos a hablar de email marketing y marketing de automatización, y, y es que eh, vení en representación de eh, GetResponse, que fuisteis patrocinadores de nuestra última actividad entre SEMEOS y DIRCOMS. Eh, ¿quién, ¿Quién de los dos se me anima a presentar brevemente qué es lo que hacéis y ofrecéis en GetResponse? Te voy a encargar hoy, si te parece, Emilio. Claro, gracias. Pues, ante todo, me, me presento. Yo soy director comercial para España y Francia en GetResponse desde hace dos años y medio ahora. Y GetResponse es una empresa internacional eh, que existe ahora desde 25 años, más o menos, y que se especializa en, eh, diría, tres retos importantes de, del área digital. Eh, la data, ¿por qué no? Porque muy a menudo es la primera piedra a cualquier proyecto digital, ¿no? Eh, la comunicación digital omnicanal, eh, con canales de comunicación tipo email, SMS, web push notification, webinar, etcétera. Eh, y para acabar, pues la, la captación, eh, entonces la adquisición eh, de nuevo tráfico, de leads eh, y sobre todo, para poder enriquecer cualquier base de datos. Eh, y hasta para resumir, nosotros con Clara formamos eh, parte del mismo equipo eh, y estamos ahora más enfocados en el desarrollo de GetResponse Max, que es el plan eh, eh, todo en uno, pero más a medida eh, de, de GetResponse. Pues muchísimas gracias y eh, quería que eh, por cierto Clara, eh, pequeña breve presentación tuya, por favor. Yo soy Clara Wask y trabajo como Business Developer Executive para el mercado español. Como Nathan decía, tenemos un gran reto enfrente a España, eh, mm. bueno, para dar a conocer que Response Max y todas las ventajas que ofrece. Pues entonces, eh, empiezo contigo, Clara, porque va a ser una, la misma pregunta para, para los dos, para tener distintos puntos de vista y es que, ¿qué tema o reto relacionado con el email marketing y el marketing de automatización te ha marcado especialmente durante tus años de experiencia en ese sector. ¿Qué reto me ha marcado más durante mis años de experiencia en el email marketing y el marketing automation? Pues, te podría decir eh, uno que me parecía el más esencial, que es el dar con el cliente correcto. Puedes tener la mejor estrategia de marketing, puedes tener la mejor estrategia de automatización, pero si el cliente al que lo estás dedicando no lo conoces bien, es decir, si no haces esa segmentación de manera correcta, que es de hecho uno de lo que nosotros hacemos especial, hincapié, data, ¿no? Como comentaba Nathan, a la hora de dedicar nuestras campañas no estamos yendo a ningún lugar. Entonces, ese sería mi principal reto, el conocer bien al cliente. Y Nathan, eh, ¿tu reto durante estos años? Eh, sí, y de hecho, gracias Emilio, es un reto tanto eh, a nivel de experiencia que he notado, pero también el evento en la mesa de email marketing, así que va todo relacionado, eh, yo diría la entregabilidad, y cuidado ahora que estoy hablando de, de Voldemort, ¿no? de una ciencia oscura que, que nadie sabe muy bien de, que, de dónde viene, cómo manejar, eh, y al final yo creo que mi reto a nivel personal, eh, con mis clientes, mis partners, incluso mi entorno, eh, es de poder hacerlo sencillo, porque creo que con acciones eh, sencillas, muy enfocadas, claras, eh, concretas, pues permite meter un pie en este mundo oscuro, entenderlo mejor y sacar buenos resultados de todo ello. Mm. Eh, sobre entregabilidad, que es como la madre del cordero de todas las problemáticas de, del email marketing, eh, ¿cómo podéis estar al día? de las distintas normas que entiendo que igual que cualquier otro algoritmo, eh, todos los todo lo webmailers, eh, Gmail Hotmail de la vida, van cambiando sus normas eh, de entregabilidad de forma continua. Eh, eh, hay muchos cambios, que sí temáticas de IPs, que temáticas de cómo se envía, etcétera. ¿Cómo podéis estar al día para estar punteros en temáticas de entregabilidad? Yo, yo creo que hay que tener un approach eh, local siempre, porque hoy en día en el mundo, pues sabemos, y lo has dicho muy bien Emilio, eh, un Gmail, eh, un Vodafone en España o un Orange en Francia no van a tomar las mismas medidas, no van a evolucionar al mismo ritmo ni al mismo tiempo y es por eso que en GetResponse pues, solemos tener este approach a nivel local, no solo a nivel de sales, sino también a nivel de marketing, de soporte y de, de entrehabilidad para entender mejor eh, pues las reglas que se implementan, tiene mucho que ver ¿eh? de hecho con el GDPR, que es otro sí. tema oscuro que, que, que, que, que hay que hablar de ello, que es muy importante, eh, pero así teniendo este approach local, pues permite entender mejor lo que pasa en un mercado eh, concreto y poder pues entregar la, los mejores consejos posibles. Simplemente. También y, tener claro, departamentos. Ay, perdón, Emilio. Sí, sí, por favor. Digo, tener departamentos de entregabilidad, ¿no? Departamentos dedicados que estés dando únicamente o que su función principalmente, principal sea dar este tipo de soporte, ¿no? Dar este tipo de estar al día eh, con, lo que, con las nuevas regulaciones. Exacto. Y, y Clara, eh, tenéis mesa claro. eh, de debate propia en, en este último evento de DIRCOMS y de CNEUS. ¿Cuáles Así fueron claro. las principales eh, dudas? Eh, que están eh, mostrando, mostrando los asistentes de vuestra mesa? A ver, mi mesa en particular, que era la de la automatización, eh, me doy cuenta que pese a hablar con muchas empresas de diferentes sectores, eh, de perfiles muy distintos, ¿no? Todos tenían un punto en común, que era el tema de querer automatizar eh, sus procesos y, y, y, digamos, llevar al cliente final hacia donde ellos querían dedicarlo, ¿no? Entonces... Surgieron muchas dudas eh, a nivel más técnico, ¿no? Del cómo se podría llegar a hacer, eh, por ejemplo, un carrito abandonado. Te pongo la idea más simple. ¿Cómo podríamos llegar a hacer un carrito abandonado desde la automatización? Entonces ya entras en detalles más específicos de dentro de GetResponse, evidentemente. Mm -hmm. Pero, bueno, eran casos muy prácticos en mi mesa en concreto. Bien, bien, bien. Pues algo que queráis eh, comentar antes de que pasemos con Susana. Pues yo solo decir que para cualquier cosa relacionada con eh, nuestra experiencia, lo que, lo que sabemos, eh, ya lo has visto Emilio, estoy muy contento porque hemos conseguido durante el evento salir ¿no? de, este, de este papel que, que tenemos de sales and get response. Estamos para ayudar, eh, lo primero es nuestro objetivo siempre, así que cualquier duda. Eh, nunca dudéis, estamos para ayudar y, y ayudaros sobre todo a entender mejor estas ciencias oscuras. Pues, muchísimas gracias, Nathan, eh, Clara, por participar en esta actividad. Espero veros en, en próximas ocasiones en la Latina vale Un placer, muchas gracias, Emilio. Hasta luego. Y buen día a todos. A ver, y pasamos con Susana. Muy buenas. Hola, muy buenos días a todos, encantada de saludaros. Un placer, Susana, volver a, volver a vernos después de, de estas semanas desde que ha ocurrido desde el evento. Uh -huh. Y contigo y vamos a, a hablar sobre una temática eh, que en realidad eh, no, se no se trata tan habitualmente, pero que en realidad es muy útil, que es eh, la captación B2B12. Uh -huh. eh, y para quienes no te conozcan, ¿quién eres? ¿Qué hacéis en Ticket? Eh, antes de nada, por favor. Muy bien, pues bueno, yo soy Susana Lago, soy la, la responsable de marketing, CMO como se quiera llamar ahora mismo, de -Okay Ticket También, eh, bueno, pues eh, llevo una parte importante en, en el área de desarrollo de negocio y fundamentalmente mmm, lo que hace nuestro producto es eh, ayudar a las empresas con los procesos de, de gestión de gastos profesionales, automatización, digitalización. Bueno, El momento en el que estamos, en el que el modelo de trabajo híbrido se impone y las visitas a la oficina innecesarias ya no van a ningún lado, hace que además, siendo una, una pata clave no, todo el tema que tiene que ver con, con fiscalidad y negocio, eh, pues que tenerlo digitalizado y automatizado, vinculado a otras herramientas como es un RP, un software de nómina, una plataforma de gestión de viajes, eso sea fundamental y, y, y clave para las empresas. Mi parte en un producto eh, relativamente nuevo, ¿vale? Porque igual, pues, herramientas de este tipo llevan, pues, no más de 8 o 9 años en mercado, eh, es eh, captar. Eh, Establecer estrategias de, de captación, de, de, de consideración, de liberación y sobre todo de fidelización. Y bueno, pues cuando, cuando nos enfrentamos a este reto eh, no había prácticamente nada, había poquitos players a nivel de captación, lo que se hacía era sobre todo a través de, de canal o sea, casi boca a boca, no había estrategias de marketing como tal y se ha crecido muchísimo, ha evolucionado muchísimo. Es un producto complejo porque al ser un, un SaaS fintech, eh, pues tú, tú al final, tú, tu cliente es empresa, pero al final siempre hay personas dentro de la empresa que deciden, con lo cual uh -huh. es el B2B, tú sí que, que comentábamos al principio. ¿Y qué aspectos debe tener en cuenta un director de marketing a la hora de implantar una herramienta de automatización? Bueno, el primero, que la herramienta eh, es una ayuda, es muy valiosa si sabes, si tienes tu brújula muy clara. Eh, pero una vez que tienes la brújula clara o por lo menos mmm, sabes dónde están el norte, el, er el este, el, oerte, el oeste y el sur, pues sí que es importantísimo bueno, pues que, que sea una herramienta súper versátil, que se pueda integrar fácilmente pues, con el resto de software de tu ecosistema empresarial tu RP, tu, tus cuentas de publicidad, tus plataformas de publicidad, que tenga un onboarding muy bueno. La gente, cuando, cuando contratas una herramienta de estas características, que, que las hay muy buenas y, y muy potentes, como estoy segura que GetResponse es, eh, de repente tienes un montón de opciones, pero si no sabes dónde te pica, da igual lo mucho que que la herramienta. ¿no? Entonces, el onboarding es fundamental. Que dentro de esas plataformas haya un equipo que entienda tu negocio y que te ayude a poner en marcha la estrategia que tú tienes en la cabeza, pero que luego tienes que saber trasladar a la herramienta. Y sobre todo que haya... Tener muy claro dentro de la empresa, dentro de, del proyecto, que la persona que coordine esa, esa herramienta dentro de la, de la empresa tienen que estar actualizándose, no puedes poner en marcha una estrategia con tus workflows, tus, tus segmentos, tus formularios, todas tus historias y luego periódicamente eso no acompaña la estrategia de marketing que tú estás coordinando o ayudando a coordinar. Uh -huh. Tenemos una pregunta desde Público en LinkedIn, que, eh, donde LinkedIn user ya me ha averiguado que es Montserrat. Entonces te pregunta Ajá. si se integra OKTicket CV en otro sistema de medición. Eh, Ticket se integra con herramientas de Business Intelligence, por ejemplo, que, bueno, pues es, es fundamental, ¿no? No sé si, si el usuario se refiere a, a eso. Uh -huh. si sí, sí, lo que sea que nos responda ahora por, por comentarios, si quiere ampliar la pregunta. Y sobre la temática de B2B12, eh, uh -huh. ¿cuáles cuál cree que son los retos principales de los directores de marketing para establecer una estrategia de captación centrada en ese tipo de modelo de, de negocio? Fundamentalmente tiene que, que tiene que ser una estrategia omnicanal, se habla de inbound, de outbound, de al final es allbound, no sé quién, el otro día lo escuché por ahí y ya sé que es un término que se está empezando, yo, yo creo que tiene que consolidarse porque es así, Nada, no podemos utilizar compartimentos estancos, es verdad que cada tipo de, de acción o de táctica requiere unos elementos distintos, muchísimo marketing de contenidos, Muchísima generosidad entendida como no, no puedes ir a de al cliente a vender, o sea, tú tienes que dar y en el momento en que entienden que eres una ayuda a través de, de su momento de, de, de usuario, o sea, pues hay gente que ni siquiera es consciente de que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, seguir haciendo a mano las notas de, de gasto para ellos es un, una pérdida de tiempo y un coste de oportunidad brutal. No podemos ir a de huello a ese tipo de usuarios. Entonces, eh, tener claro que la estrategia tiene que ser omnicanal, que tiene que estar centrada en el momento del usuario y sobre todo que requiere equipo. O sea, que, que requieres de, de un equipo de marketing de contenidos que sepa de qué temas estás tratando, que sepa cuáles son los pains de tus segmentos y que eso, pues, orquestarlo y organizarlo es complejo, pero... Pero también eh, está fenomenal porque construyes eh, una forma de hacer marketing que, que hasta ahora no existía, o por lo menos yo así lo veo, así lo entiendo. Antes de que pasemos con Mar Trujillo de, de Insider, como vamos bien de tiempo, eh, te quería hacer una pequeña preguntita extra. Eh, mi sensación es que muchas veces los directores de marketing se centran algo de más en captación, eh, olvidando un poco fidelización. Eh, uh -huh. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves? Creo que, es un momento, creo que es un tema de, de momento, es decir, al principio, por lo menos, como nosotros por ejemplo que nacimos como startup, eh, la captación era fundamental porque si no captas es como, bueno, lo otro ya vendrá. Por suerte nosotros eh, estamos ya en un momento en el que, de hecho es parte de mis objetivos de, de este año, o sea, el core este año es fidelización y, y poner en valor lo que nos, lo que nos cuesta eh, captar ese lead. Eh, es fundamental es que es un círculo o sea al final eh, el, el tema no es marketing y ventas es que es, es marketing es sales marketing es todo y la fidelización es fundamental como tengas mucho charm estás perdido con lo cual sí o sea creo que deberíamos tenerlo más presente pero es verdad que si no tienes nada que fidelizar no te puedes entrar en fidelizar primero captas y una vez que ya la máquina de captar está engrasada el foco es fidelizar y, y seguir enriqueciendo a, a tus clientes uh -huh. sí. Montserrat no está totalmente de acuerdo con, contigo. Pues, Susana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Primero para asistir al evento y luego para participar en este streaming. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un evento súper interesante. Estoy atenta. Gracias. Un saludo. Saludos. Y pasamos con Marc. Muy buenas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, eh, agradecerte el apoyo que, que prestasteis en, en la actividad y con, con Insider. Y contigo íbamos a hablar eh, personal, eh, principalmente de personalización, pero antes de nada, ¿quién eres y qué hacéis en Insider? Bueno, en primer lugar, darte también las gracias por la organización, porque la verdad es que estuvo muy bien y, y lo llevas fantástico, así que enhorabuena. Eh, mi nombre es Marc Trujillo y básicamente me dedico pues, a representar Insider eh, en, en el mercado español Insider es una empresa pues global con 900 empleados y con 25 eh, oficinas en, en, en 25 países diferentes, entonces ya estamos entrando en el mercado español con fuerza y, y, y estoy liderando los, los esfuerzos. ¿Qué tal, qué tal el, el, el aterrizaje por el mercado? Bueno, la verdad es que muy bien. Eh, siempre ayuda pues trabajar con grandes marcas que también son globales en otros mercados. Entonces esto te, te puede abrir ciertas puertas, pero, pero bueno, eh, sí que es verdad que está el reto de que hay empresas que no nos conocen. Entonces, bueno, eh, intentando hacer esta labor pedagógica de, de, de explicar un poco de dónde venimos y, y lo que pretendemos hacer. ¿Cómo es de, de importante la personalización hoy día? Pues nosotros pensamos que es crucial uh... Pues, pues la web va, va, va avanzando, va evolucionando y, y al principio pues eran experiencias unidireccionales en las que tú entrabas una web y, y había lo que, lo que había para todo el mundo lo mismo y poco a poco vamos a través de diferentes canales, a través de diferentes eh, tecnologías adaptándonos cada vez más a la experiencia de usuario, a cada usuario. Entonces, eh, bueno, esto lo podemos ver cada uno que cuando, cuando vemos contenido relevante, cuando entramos en una web y vemos cosas que nos interesan, eh, nuestras ganas de volver y nuestra interacción con, con la marca y con, con lo que sea que estemos haciendo aumenta muchísimo. Entonces, nosotros pensamos que esto es una, una vía de no retorno y que vamos hacia una hiperpersonalización de las cosas, eh, y ahí estamos nosotros trabajando duro para, para hacer lo posible. A nivel internacional, eh, ¿qué ejemplos de, de clientes nos puedas compartir esto que tú digas? En momento de cliente insignia que, sí. que nos ayude a entender cuál es vuestro público objetivo o que nos ayude a entender quién puede ser vuestro vuestro eh, el sector que se puede beneficiar de vuestras soluciones. Eh, a, a, aquí me gustaría aclarar que ahora diré pues, pues nombres de empresas muy grandes con las que estamos muy orgullosos de trabajar, pero que realmente nosotros también nos centramos en esta segunda ola, vamos a decir que no serían estas empresas tan súper, súper grandes eh, a las que damos también servicio. Pero para decirte algunos nombres, pues trabajamos con Samsung, con Lexus, Burger King, Ikea, Toyota, eh, Lenovo, Puma, la CNN, Media Market... Virgin, Carrefour, puedes ver que son empresas pues muy grandes. Eh, pues a lo mejor con una trabajamos en Taiwán, con la otra trabajamos en Malasia, con la otra, eh, pero, pero pero bueno, eh, pues pues como te decía, también estamos totalmente abiertos a trabajar con, con e-commerce y, con, y con, con empresas de, de no, no no tan no tan enormes en cuanto a volumen. ¿Y qué, qué, qué pretende qué problema pretendéis solucionar con vuestra herramienta? Pues, básicamente, nosotros, dependiendo del objetivo concreto que se tenga, eh, ya sea aumentar o bien la conversión o aumentar eh, la, la, la discoverability de los productos en un e-commerce o aumentar eh, el, el proceso de captación de leads o, o optimizar eh, el, carrito, el, el carrito de la compra abandonado. Realmente, dependiendo del objetivo que tengas en tu web, nosotros tenemos un montón de soluciones eh, que, según el, el, el segmento, Uh, vamos a accionar y van a, van a ayudar muchísimo a pues acometer objetivo que tengas en cada momento. Si es si es aumentar las ventas, pues aumentar las ventas, es la captación de leads, la captación de leads. Realmente hay un, un abanico enorme de, de posibilidades y Insider está montado de tal manera que es súper modular, es decir, puedes contratar un módulo específico. Eh, y, y hacer una prueba con este módulo y siempre pues, podrás expandir y utilizar otras cosas, pero, pero es como un, como un puzzle que vamos creando a, a según las necesidades de cada cliente. Y, en el, y por aterrizar un poco en nuestro mercado, eh, porque has hablado de, de empresas grandes, de gran facturación internacional, pero en nuestro mercado, el aterrizaje aquí local, eh, ¿qué problemáticas que... que... ¿Qué idiosincrasia te estás encontrando principalmente? ¿Qué no hacemos bien o qué sí hacemos bien en el mercado español con respecto a otras experiencias de Insider internacionalmente? Bueno, la verdad es que me, nos quedamos gratamente sorprendidos porque hay mucho movimiento y a veces pensamos que solo venden los Amazons y, y, y los, los, los, los enormes, pero, pero hay mucho e-commerce y, y, y mucho movimiento en, en, en, en, pues, pues, pues en una franja uh, pues, pues, pues, posterior, vamos a decir, eh, y, y nos encontramos, pues yo qué sé, eh, tiendas de muebles de Valencia que venden muchísimo eh, a través del e-commerce, eh, aseguradoras, eh, realmente es un mercado muy cambiante, pero sí que es verdad que cuando hablamos de personalización eh, está un poco verde el tema aún, entonces es una cosa que se está hablando mucho ahora, pero realmente efectivamente cuando entras a la web de, de las marcas poca personalización nos encontramos eh, hoy en día. Y, y luego, en cuanto a canales, que también es uno de los fuertes de Insider que, que tocamos muchos canales, ya sea, eh, pues eh, desde la web hasta el móvil, hasta la app, eh, email, eh, WhatsApp Business, SMS. Eh, la verdad es que muchas empresas se limitan a un par de canales. Eh, pues, pues tengo una web y hago mailing o tengo una web y una app y, y, y ya está. Pero realmente Pensamos que hay hueco y que hay, que hay mucha posibilidad de, de trabajar más uh, en, en cuanto a, pues, pues a un conjunto más global de canales, al final los usuarios ahora están en todas partes, nosotros también tenemos que estar en todas partes, eh, entonces bueno, tenemos esperanzas de, de, de, de, de crecer mucho en los próximos meses en el, en el mercado español. Nos pregunta Montserratcano desde LinkedIn por ¿Sí? saber si en realidad hemos acertado o no con la, con la definición de la empresa, si eh, sois un recomendador. No, nosotros tenemos un recomendador, pero al final, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros recogemos data, ya sea del CRM o a través de, de, de, de, de un JavaScript propio, en, en, recogemos datos de los usuarios y mediante inteligencia artificial creamos perfiles de usuarios. Entonces, los clasificamos en segmentos y dedicamos experiencias personalizadas a estos segmentos. Una de las posibilidades sería recomendarle unos productos personalizados, pero otra de las posibilidades sería, a lo mejor, eh, pues, eh, mostrar un pop-up con un una ruleta de la fortuna para dar un descuento si nos dan el email esto sería otra posibilidad de, de muchas otras entonces dependiendo del usuario hay, hay, hay cada, cada cada cada consecuencia o cada acción que hacemos detrás y antes de pasar con Dani Tomás que nos va a hablar acerca de marca personal algún comentario marc que quieras compartir antes de, de terminar tu intervención no simplemente espero participar en próximos eventos que, que organicéis y estar presentes, eh, contar con nosotros, no, no, no te olvides. Y, y nada, simplemente animar a la gente a través de LinkedIn o, o, o, o tenéis a mi email en las presentaciones a eh, contactarme porque estaré encantado de que hablemos y, y, de, que, y de que veamos a ver qué, qué posibilidades hay y cómo, cómo podemos ayudaros. Forma de contacto preferida? El LinkedIn me va bien, y si no, pues, pues por email, mark.trujillo.com. Entonces, pues como, como, como, como, como prefiráis. Pues, pues saludar saludar a Celeste, que la he visto por los comentarios, que creo que estaba por YouTube. Dale saludos saludo cuando hables con ella. Pues, Muy bien, de tu parte. Muchísimas gracias, Mark. Gracias, Emilio. Que tengas un buen día. Saludos. Y pasamos con Dani. Muy buenas. ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. Muy buenos días. Buenas. ¿Qué tal tu primera experiencia tu experiencia en esta actividad de Latino, ¿vale? Bueno, la verdad es que eh, te tengo que agradecer que estés organizando este tipo de eventos porque están siendo, eh, yo creo que, eh, eh, se, es eh, una forma de acelerar el networking, ya que eh, puedes relacionarte con las personas, pero de una manera bastante, bastante más directa, y, y quizás sin tener esa barrera física evidentemente los eventos presenciales están geniales pero es que esta forma de hacerlo de manera virtual también tiene muchas partes positivas así que te doy las gracias porque estés eh, organizando este esta serie de networking de hecho, mi, mi intención al fin y al cabo era eh, intercalar entre las mismas actividades, de, ya se me marketing, comercio, eh, técnicos, etcétera, hacer unas actividades online, otras presenciales, porque también lo bueno del online es que da igual si estás en Valencia, en Teruel o en México DF, que, que al fin y al cabo unimos países y unimos regiones para poder hablar de la, de la misma temática. Pues, eh, a ver, voy pasando primero... Eh, ...para que la gente te pueda ir preguntando... ...y contigo íbamos a hablar de marca personal y networking... ...pero antes de nada, ¿quién es Dani Tomás? Vale, pues eh, Dani Tomás eh, es un consultor... ...que se especializa en funnels y en analítica... ...y lo que, lo que hago es eh, analizar cómo se comporta el usuario... ...dentro de tu proyecto web... ...para que tomes decisiones... ...en base a cuál sea su comportamiento... ...lo que se conoce como el Customer Behavior... ...o Data Analytics... Y a eso me dedico, eh, aunque me gusta mucho eh, toda esta posibilidad de poder relacionarme, de, de, de acudir a networking y, y, y eventos como los que estás organizando. Entonces, eh, eh, ¿cuál sería el, el principal propósito para que alguien quisiera posicionarse como alguien interesante? Vale, a ver, yo creo que el, la... La, la, la plataforma con la cual estás organizando los eventos eh, te, te aporta muchísimas posibilidades de poder conectar con mucha gente, pero sí que es cierto que hay eh, a, a algunos perfiles que encajan, o sea, que entran en, la, en las salas y no, y son, más, eh, no son demasiado proactivos. ¿no? Entonces yo creo que es importante cuando, cuando, cuando llegas a una sala, cuando llegas a, a una mesa, que... Mmm, que, que puedas proponer quizá temas, porque hay momentos en los que a lo mejor se, se crea una presentación y ya una vez se acaba la presentación pues eh, la gente hace alguna pregunta, pero sí que, es, sí que creo que es interesante para poder extraer el máximo jugo de todo lo que... Bueno, de, de, de cada una de las personas, que que les preguntes algo relacionado con la temática de la sala para ver cómo enfocan cada uno de ellos o cuál es el principal problema de cada uno de ellos eh, con, respecto a esa, con respecto a esa temática. Eh, nos preguntan y nos, bueno, más bien hace una pequeña conclusión, Antonio, desde LinkedIn, que sí, tal vez eh, con el momento post pandemia, donde el teletrabajo está aumentando, si no sería adecuado llegar a, a un replanteamiento del marketing para llegar adecuadamente a nuestros clientes. Eh, ¿Qué se tendría que cambiar hoy día en el marketing que nos esté haciendo? Hombre, eh, yo creo que, eh, eh, pero. ¿Te refieres, Emilio, con respecto a eh, el marketing? A la, la pospandemia y en cómo eh, desde el marketing se está intentando llegar al cliente adecuado. Yo, yo creo que ahora el... el... Esa digitalización a la que nos ha forzado la pandemia, yo creo que es algo bastante positivo, porque incluso eh, no solo estos, eh, los eventos como estos que estamos haciendo, sino la posibilidad de llegar a, a, los, a los nuevos clientes se puede hacer de una manera híbrida. ¿no? Eh, eh, nos permite la posibilidad de poder conectar eh, de manera... Eh, presencial o incluso mmm, estas empresas que estaban, estaban organizando eventos los hacen de manera, híbi, de manera híbrida ¿no? y, y, y puedes llegar a un montón más de, de, de personas y ahorrar costes e incluso conseguir más patrocinadores. ¿no? que es, eh, Creo que es algo que estás, eh, estás viéndolo tú, ¿no, Emilio? Y, y desde tu punto de vista, eh, ¿cómo convencerías a alguien de que practicar networking le puede ayudar en su carrera profesional? A ver, el... hay algo clave y es que cuando vas, cuando te pones a hablar con alguna persona o conectas con alguien no sabes... Eh... ¿Con quién estás hablando? No sabes qué es lo que puedes sacar de esa conversación. A lo mejor puedo preguntarle a Nathan, que está, que está preguntando, eh, eh, que estuvo el otro día en una de las mesas con, con GetResponse, eh, ¿cuál es su principal eh, problema a la hora de automatizar un proyecto o cuál es el sistema de analítica o, o el sistema que están utilizando ellos? Y puede eso desembocarse en una posible colaboración o una posible... Eh, resolución de alguna de las dudas o de, o de alguno de los problemas que tú hayas estado teniendo o incluso estés buscando cómo solucionar. Entonces no sabes con quién estás hablando realmente eh, y, y creo que es una, un, un, un plus el, el poder estar, el poder compartir y el poder aportar valor a, a alguien que, que posiblemente te pueda aportar o tú puedas aportar. Y mucho antes de pasar con Oscar Noguera de Nation, a ¿algún detalle que quieras compartirnos antes de, de terminar? Pues eh, sí, un, un detalle que me gustó mucho es que eh, el poder estar haciendo networking en un, en un evento o algo así te permite muy rápidamente hacer un escáner sobre las, los diferentes perfiles de LinkedIn con los que de, de, de las personas con las que estás hablando y a la vez que estás hablando con ellos, estás en otra pestaña del navegador eh, mirando a ver si es si te gustaría poder conectar con ellos, incluso les, les estás enviando mensajes cuando les estás escuchando y les estás preguntando cosas eh, de lo que se acaba de decir en esa misma sala. Entonces, creo que eso es, es algo muy positivo la posibilidad de poder hacerlo de esta manera. Y, y que las conexiones eh, son realmente interesantes, con muchas posibilidades. Así pues, que Dani, muchas Dani, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en el evento y en este streaming. Y que nos veamos o nos escuchemos eh, lo antes posible de nuevo. Gracias, Emilio, por invitarme. Nos veremos pronto en Madrid, seguro. Gracias, saludos. Chao. Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Un placer eh, tenerte en este streaming y muchísimas gracias por el apoyo que prestaste con Non-Translation a esta actividad de debate entre directores de Marketing y Comunicación. Muchas gracias. Pues claro que sí, ahí estamos, ya sabes que, que somos fans de la latina desde hace mucho tiempo. Para quienes no te conozcan, eh, ¿quién eres que haces en Non-Translation? Eh, yo soy Oscar, eh, soy el CEO de UnTranslation, que somos una agencia de traducción y comunicación multilingüe y básicamente lo que hacemos es ayudar a las empresas a adaptar su, sus eh, estrategias de comunicación para vender en otros mercados, eh, porque como sabes, eh, pues no basta con con instalarte un plugin autom automático de esos que van por ahí. Eh, si quieres hacerlo bien, tienes que tener en cuenta muchos más aspectos, ¿no? Y eh, a ver, eh, y eh, para la mayoría de las veces, eh, al lanzar una campaña de marketing en otro mercado, desde luego no es lo suficiente con traducir. Eh, ¿Cómo uh -huh. crees que debería ser una adecuada internacionalización desde el Departamento de marketing. Pues básicamente, es que la gente se piensa que, que las agencias de traducción o las empresas de traducción solo disponen de un servicio, ¿no?, como sería la traducción, pero nada más lejos. De hecho, eh, cuando estamos hablando de marketing y cuando lo, cuando lo que pretendemos es emocionar y hacer que el usuario internacional baje por el funnel, bla bla bla, y, y, y bueno, y haga una acción, ya sea comprar un producto, un servicio o eh, bajarse un, un ebook, por ejemplo. Eh, pues para eso realmente existe un servicio que se llama transcreación que eh, no es más que eh, una, una mezcla, una combinación entre localización de contenido y creación de contenido nuevo. Básicamente con el objetivo de, justamente lo que, lo que te comentaba ahora, ¿no? de, de emocionar eh, teniendo en cuenta aspectos culturales de, de ese mercado. ¿no? Eh, porque al fin y al cabo no todos somos iguales y obviamente... Eh, tenemos que tener en cuenta esas, esos aspectos culturales, sobre todo a la hora de, de querer, eh, eh, bueno, pues, de que alguien haga clic, ¿no? Y que o nos compre o se baje una aplicación, o se baje un, un ebook eh, en, en otros mercados. ¿no? Entonces, bueno, pues, no solo existe la traducción, hay muchísimos más servicios que, que pueden ser los, los adecuados a la hora de, de nacionalizar una marca, ¿no? Y entonces, hablando de clic, ¿qué pasa con el, el marketing Al internacionalizar en temáticas como pago por clic, SEO, ¿cómo se debería hacer de la forma más óptima posible? Claro, de hecho, aquí también estamos hablando de, de servicios de transcreación, ¿no? Eh, lo que pasa es que, que ya son más específicos y tienen en cuenta eh, pues, aspectos de marketing digital, ¿no? Si estamos hablando de, de, de contenido web o incluso de. de de, si queremos internacionalizar nuestros listings de Amazon, por ejemplo, pues tendríamos que contar con un servicio de, de traducción SEO, ¿no? Que no deja de ser transcreación en el que, eh, bueno, pues partiendo de un briefing y para conocer un poco la marca y el servicio y luego de, de un análisis de, de competidores, se hace un keyword research específico eh, para ese mercado, ¿no? Y pasa lo mismo con, con las campañas de pago por clic, ¿no? De, de SEM, ¿no? es justamente eso, ¿no? Lo que queremos es un servicio de traducción SEM que tenga en cuenta eh, pues aquellas palabras clave por las que pujar, ¿no? Eh, Que no tienen por qué ser una, una traducción directa eh, ni literal. De hecho, muchas veces no funcionan eh, a la hora de hacer una campaña de, de SEM, ¿no? Porque justamente, lo, como comentaba antes, ¿no? el eh, Mark creo que era de, de Insider, ¿no? Eh, hay que personalizar, ¿no? Y para personalizar hay que tener en cuenta pues tanto aspecto, aspectos culturales y, y cómo está buscando y cómo busca la gente eh, la información en esos países, ¿no? Y todo eso hay que incluirlo dentro de, de la traducción y eso no deja de ser un servicio de traducción, sea o traducción, sea. Mm. Eh, a mí es que me gusta tratar temáticas de actualidad y de tiempo real. Y la semana pasada por vuestro Instagram de translation que recomiendo seguir. Uh -huh. eh, vi que estabais en una grandísima feria londinense y, sí. y claro, no puedo. No, que soy curioso, soy curioso y no puedo contar <risa> qué tal fue la feria, tu experiencia, qué sabor de boca te trae te has traído de Londres. Pues la verdad es que, mira, yo me sorprendí bastante, primero porque. Eh, Allí no existe COVID ya, desde hace bastante tiempo. O sea, allí eso de las mascarillas como que no. Eh, pero luego la gente tenía muchísimas ganas de, de feria, muchísimas ganas de, de, de conocer soluciones y de, y de hacer networking. La verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante y muy probablemente que repitamos. Eh, porque fue una feria una, muy, muy, muy, muy grande. Nosotros estamos acostumbrados a ferias aquí en España, ¿no? Que, que están bien, ¿no? Pero, pero claro, te metes en una feria de este, de este calibre y, y la verdad es que no te la acabas. ¿no? Fue, fueron un par de días muy, muy intensos. Uh -huh. eh, y nada, conocimos mucha, muchas marcas europeas, que había mucha gente de, de fuera de, de Inglaterra también. Y fue muy interesante. Estaba todo el mundo muy enfocado con Amazon. No sé qué pasa en, en UK con, con Amazon y con vender en Amazon, pero nos preguntaban muchísimo sobre soluciones de, de traducción para Amazon. O sea que, uh -huh. que no sé. Y, eh, ¿y soluciones de Yo no esperaba más e-commerce, ¿eh? pero <risa> nada estaba la gente como que vendiendo en Amazon todo el rato. O sea que, ¿Y que qué no respuesta le daba sea. ahí a, a los que preguntaba por Amazon? <risa> Justamente hay un servicio que, que, que tenemos para, para tiendas que quieren vender en Amazon, uh -huh. en el que, como, como comentaba, eh, no deja de ser un servicio de transcreación, con SEO pero ya eh, teniendo en cuenta de, eh, de, o sea, todas, las, todas las características de, de los listings, ¿no? es decir, las emigraciones de caracteres, etc., etc., etc ¿no? y también pues haciendo un keyword research con herramientas específicas. ¿no? Eh, pues, trabajamos con Helium 10, por ejemplo, pero bueno, que hay más. No? Y nada, pues estuvo muy interesante, a ver, a ver qué tal esos leads. Pues me alegro, me alegro que, que vengas con buen sabor de boca de, de Londres y que esos leads fructifiquen en muy buenos clientes. Genial, Emilio. Pues muchas gracias por la invitación y, y nada, que vaya, que vaya súper bien el, el lunes. A ti por el apoyo y nos vemos, nos vemos en nuestra próxima actividad latina, ¿vale? Saludos. Hasta ahora. Hasta ahora. Y pasamos con Carlos garijo Muy buena, Carlos. Buenos días, eh, don Emilio. Un placer estar aquí. Yo creo que me sumo un poco al, a la ristra de felicitaciones de todo el mundo en ese sentido de por el evento, por el live y por al final dar un poco visibilidad de, de, todo, de todo este mundial networking. Muchísimas gracias, Carlos. Es que creo, creo, perdón por la, fal la falta de modestia, pero creo que en la Latina Valley, tanto con las lo actividades de debate privadas como en estos streaming, yo creo que lo estamos haciendo bien. De hecho, la audiencia acompaña en eh, medio centenar de personas en Twitter, otro medio centenar en YouTube y una treintena online en LinkedIn, tenemos una personas personas como, como se suele decir, tan mal no lo tenemos que estar haciendo cuando, o no lo tienes que estar haciendo cuando realmente este es el cuervo a través de los distintos formatos. O sea, que no, no Esto escucha, es tan mal, tan mal no estamos. Entonces, para nada. contigo quería hablar acerca de digitalización del canal retail, pero para quien no te conozca, ¿quién es Carlos Garijo y qué es lo que hacéis? Pues mira, Carlos Garijo, eh, ahora mismo y un poco los proyectos más recientes, estoy dentro de Perfumes Club, un peer player nacional, eh, con más de 12 años ya de experiencia y estamos creando todo un, eh, estoy haciendo una labor de, de desarrollo de nuevos negocios y estamos creando un spin-off, aprovechando toda la tecnología y un poco el know-how que ellos tenían eh, que te, del mundo de la belleza, bueno, pues aprovechando toda esta parte, estamos creando un nuevo, una nueva plataforma de, de venta de servicios y acompañar un poco a marcas, proveedores, etcétera, que, que teníamos. Y en eso andamos eh, ple, entretenidos, como se suele decir, en, en todo el lanzamiento y la creación del, del concepto. Perfecto, perfecto. Pues entonces, eh, digitalización del canal retail como reto está potente, pero eh, dentro del sector belleza, que es donde tienes más experiencia, eh, de hecho tienes experiencia en varias compañías eh, a lo largo de tu experiencia profesional, ¿cuál crees que es el grado real de digitalización del sector a día de hoy? Si es el grado real, habría que ponernos una pequeña banda y de decir, espera que no sé si me atrevo a decirlo en alto, en público. La pregunta del real ha ido con, perdón, ha ido con bala. Pero, pero, sí, perdón. sí, sí, no, no, no, no. entonces esto, no, para que no quede constancia, etcétera, eh, muy bajo, yo te diría, bastante, bastante bajo, eh, siendo real, contestando un poco de la misma manera. Eh, creo que dentro de la parte de retail, belleza, tú decías antes, yo vengo de lo real, he estado años en el mundo peluquería, etcétera. Y, y tenemos como dos grandes velocidades. Hay players en los cuales van muy, muy rápido, muy rápido, muy rápido y, a partir de ahí, eh, han conseguido capitalizar el, el sector y el mundo COVID o, o mundo pandemia les ha ayudado mucho en esta parte. Pero el grueso del sector eh, es un sector que aún tiene vamos a decirlo suavemente, hay muchas oportunidades de negocio y muchas oportunidades de crecimiento en este nicho para, para muchas compañías, yo creo que de, de las que han pasado por aquí. Eh, yo creo que es una de las cosas que, que se pueden hacer en ese concepto, en el más amplio sentido, ¿eh? Digitalización, porque podemos digitalizar desde puntos físicos hasta herramientas, hasta tecnologías, hasta nuevos canales, explorar toda la parte de, de servicios, de, etcétera Yo creo que hay un, una gran oportunidad porque es un sector que tradicionalmente ha sido siempre un sector más convencional, por así decirlo. Era un sector que se había acostumbrado a una tipología de público, una forma de trabajar, una forma de, de aproximarse a su cliente y lo tenía cautivo. De repente ha sido toda la parte digital muy disruptiva en todos los sentidos. De repente el cliente ya no lo tiene tan cautivo, el cliente tiene un montón de impactos, ve por todos los sitios y entonces eh, se han encontrado con que se han encontrado poco fuera. Y que no tienen ese punto de digitalización que ya no estamos hablando de grandes soluciones tecnológicas, sino que nos estamos hablando de, incluso del día a día. De, de esa comunicación que decíamos antes y que ha salido en, en la charla del de one to one con el cliente, el poder eh, preguntarles, los funnel que, que comentaba Mark, etcétera Pues ese tipo de cosas yo creo que, que de repente han estado fuera y que son necesarias más que nunca para poder eh, ir... Yo, diré una palabra, experiencia, transformarnos hacia un concepto más de experiencia de usuario que no tanto de venta de producto y, y de lo que había hasta la fecha en, en los salones o en el mundo de la belleza convencional. Pues te agradezco inmensamente la sinceridad porque eh, uno de los detalles que me he encontrado en, en tanto la pandemia como en el post pandemia es que el grado real de digitalización de empresas incluso de gran tamaño. Y de muchos casos donde habían hecho en galas públicas con notas de prensa, etcétera, sí, sí. de su digitalización era amplio, pero cuando nos llegamos a la realidad, el bofetón en la cara en muchos sectores fue bastante potente. No, no, ahí yo, yo lo que dices tú, en general hay un mal uso, vamos a decirlo, de digitalización. Eh, está de moda. O sea, todo lo que es digital, yo siempre digo, entre las organizaciones todo lo que es digital todo es todo aquello que no es off. Y entonces, como no sabes dónde meterlo, pues para digital. Y entonces dentro de ese saco grandísimo de digitales, todo lo que no tengo un departamento convencional donde meterlo. Porque logística <risa> sé lo que es. Me, eh, está, al final. me está dando mucho miedo. No, pues es verdad, es la realidad. O Ahí sea, tú preguntas en todos los sitios y es como ventas, no, no, el canal tradicional, logística, el canal tradicional, otro. Y cuando no saben, ¿qué? Digital. Y allí que lo metemos en ese gran saco agujero negro que, que aporta y que tiene que ser a veces el gran salvador de, de, de todos ellos. Pero bueno, que, que, que también es un reto, ¿eh? esta parte de innovación, de poder aportar, etcétera. Yo creo que es una de las grandes que todos los que hemos ido pasando por aquí, pasaremos. Eh, si nos gusta, vamos a decirlo, es que nos va la marcha. Si estamos aquí es porque nos va la marcha. Nos gusta el sector, nos gusta innovar, nos gusta aprender, nos gusta empujar. Y yo creo que esa es la parte bonita. Mm. Eh, Has antes de oportunidad y a mí que se me han, se me han levantado las antenitas inmediatamente. Y es que eh, sobre eh, estrategia y oportunidades en negocio b 2 C 12 hemos hablado un poco antes de digitalización, pero ¿cómo crear un buen negocio? O sea, ¿qué se debe tener a, a en cuenta y qué elementos hay que vigilar para eh, hacer un buen negocio en b 2 12 Empezaría por creérselo, creérselo o querer. Yo sí. creo que eso es el principal motor. Si tú te lo crees y tú quieres hacerlo, todo lo demás es factible. Eh, yo siempre empezaba cuando me sentaba con cualquier cliente, amigo, etcétera y te vienen no, yo quiero, yo quiero, yo quiero y esto la primera pregunta que siempre les hacíamos era eh, ¿tú esto quieres que sea una, un non top a tu negocio? quieres que sea algo adicional, vamos a decirlo, a tu negocio o quieres que sea una palanca realmente de un motor de, de crecimiento de tu negocio y demás. Porque ese es el punto diferencial a la hora de plantearte si tú realmente quieres que esto pueda ser algo que vamos a montarlo y a ver un poco empujarlo a ver hasta dónde nos va a llegar o realmente quieres que sea eh, el principal motor de tu negocio en los próximos años. Porque posiblemente termines cambiando radicalmente tu modelo de negocio, tu forma de trabajar, etcétera. Yo creo que primero es tenerlo muy claro de si esto es, algo adicional o esto es algo que va a cambiar eh, radicalmente tu, tu estrategia y, y tu empresa y a partir de ahí empezar a construir de arriba para abajo y de forma muy conceptual, no nos vamos a ir a grandes a grandes cosas, marca una estrategia, ¿a dónde quieres llegar? Y conoce a tu cliente porque ahí en la parte de los clientes normalmente la gente suele ser también, eh, se suele complicar mucho de no, no saber ni, ni a quién atacar ni cómo atacarlos. Y Carlos un último titular en una frase antes de pasar con Rosalía. Venga eh... Que, que estamos todos locos los de digital, porque si no no estaríamos aquí, es decir, digital, nos piden predicciones, nos piden hacer una, un, eh, pintar el futuro, somos en la palanca del crecimiento, pero que levante la, madre, la mano y que sea capaz de predecir algo con fiabilidad en un solo mes, ya que a un mes siguiente. Uf, y sin embargo, y, hoy en día somos. Y sobre pues, predicciones tenemos tendencia a, hacer un, a hacernos nosotros mismos una burbuja que, que nos que, encanta. Que, me resulta increíble, o sea, la del metaverso. La del metaverso o sea, mira que estoy leyendo artículos de en 2024 se moverán 500.000 millones de, de cosas. Y yo me digo, pero si yo creo que antes de 2029 no va a existir el metaverso meramente usable. No, no, esto es. Pero nos encanta, Emilio. O sea, esta parte de, de tirarnos a la piscina y de saltar. Pero es que encima saltamos en un contexto que es eh, muy efímero. Es decir, es que, y, y, y prueba la pandemia. O sea, la pandemia fue como aquello de. Nos encontramos en un momento en el cual de repente, de la noche a la mañana, estábamos todos confinados y e-commerce, etcétera, pasó a ser el trending topic número uno. Nadie, eso era imprevisible. Hoy, desgraciadamente, con todo el tema de Ucrania, no sabemos lo que nos, se nos viene encima con todo sí. esto. Y, y, y Dios quiera que esto se solucione pronto y que desaparezca de, del día a día. Pero es que hay miles de cosas que lo que es el digital tiene ese punto de rapidez, de efímero, de, de, de locura, que, que hace que, que seamos, yo te diría casi más, un perfil de somos auténticos soluciólogos, que, que hay un amigo por ahí que lo dice, Rugger, más que, más que otra cosa y que tenemos que adaptarnos a, a lo que suele venir en el día a día. Pues muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación a un participar placer. en el debate entre directores de marketing y comunicación y a participar en este mismo streaming. Muchísimas gracias. A ti, Emilio. Nos vemos en el siguiente. Saludos, Carlos. Hasta luego. Y a vosotros, antes de pasar rápido con Rosalía, pediros. Eh, yo digo Metaverso 2029 para que sea usable y de verdad impacte en la sociedad. Eh, dejarme los comentarios, ya sea de Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch y Twitter, una fecha. Solo, solo por hacerme yo una idea de cuál es pulsar vuestro pensamiento de, de en qué año de verdad será usable, pero... pero como algo importante para la sociedad. Si me dejáis la cifra, eh, la iré leyendo luego los comentarios porque todo me llegará y todo lo leo. Con lo cual os la agradezco inmensamente. Y muy buenas, Rosalía. Muy buenas. ¿Puedo? Ya no sé si días, días tardes o <risa> por la hora es un poco complicado. Supuestamente claro. tardes, pero, pero, pero buenos días, que acabo de vernos. <risa> ver, muy buenas. Pues sí, sí, sí. Muy buenas. Pues contigo vamos a, a tocar uno de los temas que a mí más me gusta, eh, que de hecho tengo pendiente de plantear un evento específico que sería para la temática B2B e-commerce. Sí. Y entonces que sepas que este es este de, los, de los módulos del, del directo que más me que más me atraen, así a priori. Pero antes de, de interrogarte y de, y de preguntarte eh, quién es Rosalía y qué es lo que haces. Bueno, pues Rosalía está, está trabajando en una empresa que se llama Wow Technologies, que, que realmente me encantó el proyecto porque es un proyecto muy bonito, realmente es una startup, pero conformada con perfiles muy, muy senior. Entonces, que conocían tanto el mundo de la tecnología como el mundo del negocio. ¿no? Eh, hasta ahora la tecnología siempre se ha quedado más aislada y el negocio por el otro lado, ¿no? como que se han desvinculado. Y, bueno, y poquito a poco, gracias a Dios, se van encontrando en el camino. Y, bueno, pues es una manera muy bonita de, de intentar entender mejor al cliente y ofrecerle la tecnología que necesita. No la que yo le quiero vender, sino la que necesita, de verdad. Bien, bien. Suena bastante, suena bastante bonito, la verdad. Lo es, lo es. Entonces, <risas> en relación al, al comercio electrónico B2B, ¿Sí? se habla de crecimiento exponencial después de la pandemia. ¿Pero crees que está siendo realmente así o cuáles son los motores que están impulsando ese cambio a favor del comercio electrónico B2B? A ver, yo creo que la pandemia, como han comentado también los anteriores ponentes, ha sido como un revulsivo. Nos hemos dado cuenta de que a nivel tecnológico la digitalización era más una fachada que una realidad. ¿no? Y cuando hemos tenido que empezar a trabajar eh, con la tecnología desde nuestras casas y que eso fuera realmente efectivo pues es cuando nos hemos dado cuenta de que no está el tema tan armado como queríamos. El b 2 c sí que estaba mucho más trabajado, eh, pero el B2B, bueno, pues muchísimas empresas han visto que han tenido que cerrar, ya no podían asistir a eventos, eh, no podían asistir a ferias, no pueden tener ese networking eh, tradicional que, que se tenía hasta ahora y, bueno, pues han tenido que darse cuenta de que necesitaban otros canales para acceder al cliente. El e-commerce B2B yo para mí es, es, es muy, muy bonito, es un concepto muy bonito, porque lo que permite es que las empresas faciliten, no entre sí, la compraventa. Fíjate, una cosa tan sencilla como que y la disponibilidad de tú tener todos tus productos 24 horas, 7 días a la semana, que ya no dependan de tus horarios comerciales y que si estás vendiendo a China o estás vendiendo a, a Estados Unidos, pues que da igual, ¿no? Porque pueden tener disponibilidad total del producto. Y luego hay una cosa que a mí me encanta de las plataformas B2B. A ver, como todos sabréis, tenemos de todo, ¿no? Hay plataformas B2C, B2B, ahora se han desarrollado más las B2C. Y todas aquellas que están vinculadas a, bueno, al core del negocio, a la base de datos, al ERP, pues tienen esa actualización de datos que, que te permite tener el producto disponible en todo momento. Eh, bueno, igual que todos cuando compramos ahora, pues en Amazon, en Zara, en H&M tenemos nuestro espacio personal, ¿no? Para la, ver qué hemos comprado, qué hemos devuelto, cómo, cómo han funcionado un poco nuestras ventas. En, en el B2B existe igual, pero si está vinculado al, al ERP, al negocio, al, al, a la base de datos del negocio. Te permite conocer todos tus pedidos, online, offline, del tipo que sea, con lo cual te das un servicio multi mi canal, vamos a llamarlo así, eh, muy muy interesante, ¿no? Para, tanto para el cliente como para el, el proveedor. Mm. Eh, preguntita, preguntita. Vale, sí. Eh, <risa> no, es que nos dice Patricia desde los comentarios que sí, que el, el verse alejado no. del presencial fue realmente duro. Y parece sí. que estamos volviendo de una forma bastante rápida. Y me ocurre en, en muchas ocasiones en, mi, en la escuela de negocio donde voy a hablar sobre e-commerce, sobre e que, que el, el B2B es un poquitín, eh, un poco de gran desconocido porque a nivel de B2C pues, está todo absolutamente trillado y fácil. Pero a, a nivel de, eh, de un e-commerce B2B, por ejemplo, el tema de KPIs, podría ser un gran problemática. Eh, ¿Cómo lo establecemos? ¿Cuáles son aquellos factores clave de desempeño vitales que debemos tener en cuenta? Con lo cual, eso es un poco la receta de cada director de marketing que tiene la suya propia y que el director de marketing siguiente posiblemente planteará una, una receta de capítulo totalmente distinta. Eh, ¿Cómo establecer los capítulos adecuados en, comer, en Comercio electrónico B2B? Eh, ¿Cómo tomárselos en serio o por qué eh, tomárselos en serio? A ver, yo soy una gran admiradora de todos los indicadores, de todas las herramientas de Business Intelligence y creo que eso además es esencial para cualquier tipo de negocio. Sea e-commerce, sea del tipo que sea, ¿no? Porque te da una visión ya no en formato silo, sino en formato agregado de toda la compañía. Todos sabemos que tenemos que tener monitorizadas las ventas, márgenes, los principales productos que se venden, quiénes son nuestros principales clientes, ¿no? Eso es algo que da igual en el sector que estés. Pero a nivel de, de B2B, obviamente la tasa de conversión de los clientes que te compran online cada vez va a ser más importante, ¿no? Porque vas viendo cómo se traslada el cliente del, del offline al, al online. Pues eh, porcentaje de recurrencia que te permite ver si, si realmente están repitiendo de compra. Eh, grado de satisfacción. En el B2B lista del B2C, yo personalmente creo que lo mejor es descolgar el teléfono y preguntarle al cliente qué necesita y cómo está funcionando, ¿no? con, con el e-commerce. Porque eso siempre te da un, un valor añadido muy diferencial Pues, frecuencia de pedidos de compra. Y hay una cosa que, que personalmente creo que es muy interesante, que es el porcentaje de pedidos que se realiza fuera del horario laboral. Porque es un porcentaje que te permite ver cuán de necesario es que haya alguien en, en el otro lado de la, del e-commerce en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente cuanto a lo mejor a priori dices, bueno, pues solamente un 10% me compran fuera de horario, pero si trabajas bien ese e-commerce con, eh, con tu target, con tu, con tu público objetivo, al final ese porcentaje irá creciendo y al final yo creo que es una herramienta, un canal muy, muy útil para, para impulsarlo. Sorprendió, sorprendió siempre me, me quedo de la de de la de peticiones de, de asistencia que tengo a mis actividades Que son de temática puramente profesional, debate entre empresas y profesionales, marketing y commerce En horario totalmente nocturno y casi de madrugada ¿eh? Correcto, y Yo, si te das cuenta cuando tú vas a hacer a nivel, a mí me pasa mucho, ¿eh? cuando voy a hacer una compra de un pedido, de cualquier cosa, de, yo ya lo compro ya todo. <ríe> Después de la pandemia lo compro todo online. Es cuando me siento en el sofá y digo, anda, espérate que no he hecho esta compra. Entonces, en ese momento es cuando lo hago. Pero, mira, y a nivel de... por ejemplo, yo compro bastante campaña en redes sociales, eh, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Y, sí. y, por ejemplo, ahora mismo lo que estoy anunciando más es mi próximo karting presencial en Madrid el 22 de marzo. Eh, y, y hay una teoría que me dice solo anunciarlo de 8 de la mañana a 4 de la tarde eh, horario España y hay otra que me dice manténlo las 24 horas que te importa que alguien lo verá aunque sea fuera de horario. Sí. Para promocionar por ejemplo en Twitter esa campaña diciendo cuarto carting de e-commerce en Madrid 22 de marzo, sí o no a publicitar fuera de horario laboral Totalmente sí <risa> Yo creo que además fuera de horario y fines de semana porque es cuando realmente la gente a la que tú quieres llegar va, va a verlo. Mientras estás trabajando, estás muy centrado en, en toda tu tarea. Pero mm. yo, por ejemplo, como a lo mejor público objetivo de lo que tú estás publicitando, yo sí mm. que miro mucho más a nivel personal o profesional eh, a deshoras, digamos, mm. <ríe> que durante el tiempo que estás pero, trabajando. Pero luego me pasa que eh, ahí, sobre horarios de streaming, tengo tres variantes. Una... Eh, donde voy a llegar más a público español, 12 de la mañana, hora Madrid, claro, otra sí, claro. de un horario mixto, 5 de la tarde, y otro eh, 10, 11, 12 de la noche para horario latinoamericano, que funciona genial para sí. funcionar latinoamericano. Pero la cuestión es que este horario de 12 de la mañana eh, he estado controlando y hemos estado en torno al centenar de personas online entre las cinco redes. O sea, centenar de personas escuchándonos hablar acerca de, de marketing y commerce un lunes a las 12 de la mañana. Correcto, Entonces, pero yo creo que es diferente el momento de retransmitirlo que el por momento mío. de captar. O sea, pero, cuando pero, tratar... ¿por, qué, pero, ¿Por qué a las 12 de la mañana al final es buen horario cuando está todo el mundo en medio de la oficina? Pues yo tampoco lo sé. <ríe> Porque yo, lógicamente, inicialmente yo decía, lo lógico es por la tarde que tienen menos carga de trabajo. Sí. Pero la realidad es que hay muchísimo más aforo por la mañana. Es eso coincido contigo. Ahora, es que a la hora de captar eh, para un evento, creo que es mejor a esas horas. Vale. Luego me tendrás que pasar la, la factura de consultoría <risa> Vale. No, porque es que eh, te, voy a, te voy a hacer caso a lo que estás comentando De gastar 24 horas del día Pero la verdad es que lo de emitir me está sorprendiendo mucho Que al final sí. me, me funciona mejor emitir 12 de la mañana De un lunes, que no hay, no hay peor horario en toda la semana Totalmente. Y me va mejor Totalmente. que un jueves a las 5 de la tarde, por ejemplo ya, pues sí, es que también. además somos muy impredecibles los humanos. Entonces... No, no, ya, ya. Pues, pues supongo que de cara al jefe dirán, mira que estoy, hablando, estoy viendo un streaming de temática de trabajo, ¿no? Y Totalmente. Diré, Totalmente. Eh, entonces, eh, Rosalía, eh, como contigo vamos a cerrar este streaming eh, y, y vamos tan bien de tiempo como lo que nos dé la gana. Entonces, eh, ah, mira, aquí tenemos una respuesta de, de Pepe que nos dice que como estamos todo el mundo trabajando desde casa, que por eso no podemos permitirlo de ver el streaming en, en estos horarios. Estamos, También estamos, puede ser. También puede ser. No de procrastinar, eh, Pepe. Que <risa> es. Eh, ¿Algo que, que te hayas quedado en la punta de la lengua y no quieras tú quedarte sin, sin comentar? Pues yo creo que a nivel, bueno, dentro de, de la temática que estamos hablando del e-commerce de 2B, yo creo que hay muchísimo por hacer y eh, se considera que es lo mismo que el B2C eh, y hay que considerar o sea hay que tener claro que no tiene nada que ver el público objetivo es diferente la manera de hacer es diferente y aunque estemos en el mundo digital no se puede olvidar el personal ¿no? eh, la personalización entendida también como que hay que veces que coger el teléfono llamar a tu cliente y preguntarle cómo está simplemente no porque te va a aportar mucha más información que cuando estás intentando captar un formulario perdido. Bien. Hay alguna pregunta por ahí, ya no sé. Muy, muy. <risa> Mónica comentaba que al final eh, estamos trabajando recibiendo vuestra información. O sea, que al fin y al cabo le resulta útil para el trabajo, con lo cual se puede permitir escucharnos en hora laboral. Es cierto. A ver, mientras no sean eventos así súper largos, mientras sea un evento cortito que te pueda aportar valor, yo creo que eso... Además eh, comentaba uno de los ponentes anteriores que creo que todos estamos de acuerdo que en el digital y tecnología tienes que estar continuamente reciclándote, continuamente viendo las nuevas tendencias, si no es imposible estar al día. Pues pues sí, ahora mismo eh, <risa> están, nos están dando la razón en que sí, que sí, que esto de los horarios eh, funciona de aquella manera. Pues, pues Rosalía, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti. Y, y quedo pendiente de, de echarle valor y montar un evento solo para B2B e-commerce. Pues nada, eso es, eso es maravilloso. Yo creo que es un mundo muy bonito por descubrir y que se pueden hacer muchísimas cosas. La única pregunta que, que tengo es, ¿tendría quórum o masa crítica suficiente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Haciendo las preguntas adecuadas, yo creo. Porque hay muchas empresas que todavía no saben que necesitan un e-commerce eh, B2B. Pero yo creo que haciendo la pregunta adecuada sí que eh, más de uno dirá, oye, voy a ver qué, qué dice, ¿no? O qué, qué van a contarme por ahí, interesante. Pues muchísimas gracias, Rosalía. Vamos a darle paso a, sí. a Juan Luis. Rosalía, Chao. saludos. Chao. Muy buenas, Juan Luis. Hola, ¿cómo estás? Un placer eh, tenerte por aquí. Que el horario no era nada sencillo para ti estando en Chile. que era? ¿Menos cinco Sí, ¿y? menos cuatro Menos cuarto. Bueno, sí. sí, no, pero sí, bien, bien, porque justo son las nueve acá y son las nueve y dieciocho minutos. Sí, sí no, me, de hecho, me, me, me por eso fue mi idea de colocarte justo justo el último para no complicarte demasiado por, por nuestro horario matinal. No, no hay problema. Sí. Entonces, eh, eh, para, quienes, para quienes no te conozcan, eh, ¿quién eres y qué haces? Mira, mi nombre es Juan Luis Neira Vergara. Eh, mi rol en acanto.io, donde actualmente estoy como eh, director de marketing. Eh, yo me dedico a hacer temas de marketing, aunque tengo especializaciones de, de temas de digitales, soy ingeniero electrónico, civil industrial y, y también tengo algunos estudios de máster de, de marketing. Entonces eh, tengo una, una mezcla en mi cabeza, me gusta mucho la innovación y me dedico a, a asesorar empresas y, y distintos roles en distintas empresas. En particular ahora estoy en Acanto, es como en el rol de director de marketing a cargo de todo lo que es la estrategia de digitalización desde el de punto de vista de cómo comunicarse con sus clientes. Acá en esta empresa yo llegué justo en pandemia, así que ellos tenían el tremendo problema y, y, y el desafío de, de cambiar de una de un contacto presencial a un, a un contacto más digital. Ellos, de alguna manera, decía la, la venta era la venta de pasillo cambió a hacer una venta a través de, de canales digitales. Así que yo llegué justo en el momento en que ellos necesitaban hacer este viaje y este cambio, tanto desde el punto de vista de imagen, renovación de páginas, estrategias digitales, cómo captar clientes nuevos eh, a través de estos canales digitales que hoy día tan de, tan tan común para, para el día a día. Digamos. Creo que me acaban de hacer mi primera raid desde de, de Twitch y el culpable acaba de ser Carlos Lorenzo, que me suena que me acabas de hacer una raid, que estoy desde StreamYard y no puedo verlo adecuadamente. De hecho, nuestro público, que es mayoritariamente LinkedIn, se acaba de ver desbordado. Eh, sí, eres el primero a hacer una raid desde, de, de, de, eh, desde Twitch. Y entonces... Eh, Contigo, Juan Luis, muchas gracias por la presentación. Yo es que quería eh, tener tu punto de vista de, de los negocios, tanto B2B eh, como de marketing desde Chile. Y entonces te quería preguntar antes de nada que, eh, cuál sería la mejor eh, eh, la mejor estrategia para los negocios B2B según tu propia experiencia. Mira, hoy, hoy día, eh, por lo que yo expliqué anteriormente, eh, es necesario llegar a los clientes eh, y reemplazar el tema digital, que ese era de, eh, por donde va nuestra estrategia, por lo tanto, eh, todo lo que tiene que ver con contenido, el contenido para atraer a estos clientes o estos, estos leads, y eh, tener una buena estrategia de SEO, de tal manera de poder eh, que, que lleguen más visitas a la página web, y que a través de los contenidos cautivar y generar esta tribu, y que te siga en, en lo que tú estás, esa es como, por lo menos eh, la mejor herramienta. Ahora, nosotros en particular, lo que estamos haciendo es usando mucho eh, LinkedIn o LinkedIn. Eh, LinkedIn para nosotros es una herramienta eh, fundamental. ¿Por qué? Porque para nosotros es necesario, eh, como es una empresa que se dedica a tecnología, ¿no es cierto? Eh, entender cuál es el perfil del cliente, quién, con quién estamos hablando. LinkedIn me entrega todo eso, me entrega el perfil, me entrega la empresa, qué lo que hace la empresa. Para mí, un, un tremendo perfilador. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo dentro de nuestra estrategia, si no es cierto, estamos publicando en nuestra página web, lo, todo lo publicamos y lo replicamos en LinkedIn. De tal manera que desde el LinkedIn llega tráfico a, a, la, a, a, la, digamos, a la página web. Y mm. al mismo tiempo, nosotros estamos monitoreando eso. Nosotros sabemos perfectamente qué contenido... ¿Y qué cantidad de clientes nos está trayendo a, a, a los contenidos que están publicados en, en nuestra página? Y en nuestra página podemos tener, nosotros una, una serie de artículos o podemos tener además un landing. De tal manera que ahí genera la conversión que para nosotros es fundamental, como una empresa de, de integradora de tecnología, lo que queremos con nuestros clientes es no venderle en línea, sino que nos queremos hacer una reunión. Eh, eh, eh, contactarnos con ellos, conversar, asesorarlos. En, esta, en este viaje digital. Por lo tanto, lo que buscamos es que, de acuerdo al contenido, nosotros perfilamos eh, quién le interesa un contenido y posteriormente vemos quién es el que está interesado en el contenido. Y de ahí preparamos esa reunión en base a la información que hemos eh, recolectado en este proceso, digamos, en este viaje de traerlo a, a nuestra página. ¿Y, ¿Y LinkedIn por encima de casi cualquier otra fuente de tráfico B2B? Eh, Principalmente ese, eh, por lo que te comenté anteriormente, porque hoy día es muy difícil, en, o sea, puedo tener visitas, me, me están llegando mucho eh, tráfico eh, orgánico, eh, pero ese tráfico orgánico de alguna manera eh, tengo que esperar que caiga a, un, a, un, a una consulta. Pero eh, para mí es fundamental saber quién es el que está detrás de esa consulta cosa que, de llegar de mejor forma. Por eso, eh, nosotros en nuestra primera, como primera prioridad, estamos muy fuertes en LinkedIn. De hecho, estamos usando todas las herramientas que, que LinkedIn nos entrega, el, el Science Navigator, por ejemplo, que encuentro una, una tremenda herramienta que es para poder perfilar eh, to, todo lo que es eh, crear listas e interactuar, porque está muy difícil el tema. Mira, yo te voy a comentar algo. Yo llegué a, a, al, al seminario en busca de información sobre... Tema de, eh, el tema de seguridad de la información, de cómo se estaba comportando en España. Nosotros hoy día todavía no tenemos un una, una upgrade de nuestra ley. Nuestra ley eh, viene de 1999, de protección de datos, y recién este año tenemos la, la esperanza de que esté esta upgrade. Y esta upgrade está basado en todo lo que eh, España está haciendo. Eh, eh, es el referente para nosotros. Por lo tanto, eh, cuando fui a, bu a, a buscar información al seminario de ustedes ¿eh? era para entender cómo se hablaba el tema porque allá ya está en boga y mm -hmm. me sirvió de harto, o sea, yo quería aprovechar de felicitarte que fue muy buen seminario muy buena plataforma y, y, me, eh, y, y quería avaliar lo que estábamos haciendo acá y de alguna manera eh, ir adelantándome a lo que va, va a llegar acá fuerte hoy, hoy día eh, no es, no es ley todo lo que eh, todos estos cambios, todos estos upgrades eh, que están apuntando a, como a dos temas específicos, eh, básicamente tema, temas de, de seguridad de información para los usuarios, pero también generar un ámbito más seguro para las inversiones y para la transformación digital. Eh, ese, ese ámbito eh, hoy día tiene que estar respaldado por una ley y, y esa ley hoy día no está todavía vigente. Entonces, eh, la empresa anda buscando y la inversionista andan buscando una, un, un, un ambiente más, más adecuado, digamos. ¿Y no cuáles fueron los temas que en mi último encuentro de debate entre directores de marketing y comunicación que asististe, ¿cuáles fueron los temas que más te chocaron o que te resultaron menos habituales en, en esa mesa de debate? O sea, primero que nada, lo, lo primero que quise validar es si lo que pasaba ya estaba pasando uh -huh. ya acá. Y con eso sí. fue validado totalmente. El, el uh -huh. tema, por ejemplo, yo me metí a la mesa de eh, email marketing y claro, específicamente las dificultades que hay de hoy día, de que la cada vez, el, el marketing tiene mucho más dificultades, ¿eh? porque ya no sabemos si es realmente la persona el que abrió el correo, porque hay sin el número de herramientas que escanean los correos, eh, los sandbox, te abren todos los correos de una, entonces tú crees que te abrieron el correo y no es así. En realidad, eh, es una máquina que está baleando el correo y posiblemente pase a spam, no sé. Entonces, el e-marketing, si bien es cierto, es una muy buena herramienta para captar clientes, eh, para fidelizar clientes, pero tenemos que tener la certeza de que el cliente está abriendo ¿no? nuestros nuestro correos. Bueno, ese, ese tipo de, de, de temas eh, logré validar que es un tema que ya allá es mucho más fuerte el tema de, la, de las restricciones. Y acá no es tanto, pero va a llegar a eso. Entonces, para mí era uno de los primeros puntos... A, a validar. Y, y el otro punto eh, que andaba buscando qué tanto están usando el LinkedIn para este tema. Que también se, se habló de, de que el LinkedIn era una muy buena estrategia, y, y para mí me sirvió para avaliar la, la estrategia que estamos llevando a cabo en, en, en la compañía. Pues muchísimas, muchísimas gracias por, por participar tanto en el debate y networking como en este streaming en directo. Y eh, cuento con tu participación en nuestras próximas actividades de Latinovale. Sí, por supuesto. Soy súper expectante a lo que va a pasar, eh, qué temas van a tocar. Eh, acuérdate que yo te levanté el tema del ending, de LinkedIn, de ver, que, que exista una mesa de LinkedIn para ir viendo cómo lo están usando las diferentes compañías, eh, empresas de marketing, para ir aprendiendo y, y, y generar un debate que es muy rico. Y me acuerdo yo de todo lo que se habló en, en la mesa. Eh, anoté mucho, eh, escuché mucho eh, y me pareció súper interesante porque me permite a mí, que estamos un poco más atrasados, ir validando temas y también ir descubriendo nuevas herramientas. Había muchas empresas que ofrecían herramientas que sin duda las estamos estudiando para ver, para ver si lo podemos implementar acá. Digamos. Pues muchísimas gracias, Juan Luis, por, por tus aportaciones y que nos veamos, nos veamos en una próxima. Ok, muchas gracias a ti. Saludos. Y me quedo a solas con vosotros. ...porque ha sido hora y 28 minutos de, de streaming en directo... ...de hecho, una sorpresita estoy preparando... ...que le acabo de pasar la URL de la sala privada del StreamYard... ...al compañero Carlos... ...a ver qué me está diciendo... ...que me está escribiendo mismo por WhatsApp... Eh, ojalá, pero me tengo que ir a trabajar en breve Cachi, cachi, cachi Pues mira, no le puedo devolver el, el momento que me ha hecho una raid desde Twitch Creo que era mi primera raid eh, A los que habéis venido por la raid de Twitch Muchísimas gracias por, por quedaros este ratito Suscribiros al canal de Twitch Que veréis que eh, emito eh, bastante habitualmente Temáticas de marketing, comercio electrónico, negocios digital me quedo con las ganas de poder traerme en directo al, al Carlos al, al, aquí para interrogarle y comentarle acerca de temáticas Twitch. Y a vosotros comentaros, eh, emitiré el próximo live en, la, en los próximos días. Eh, espero que este streaming de horita y media Duración, una docena de, de invitados, os haya resultado útil e interesante. Y, por supuesto, dejadme en los comentarios si os ha gustado, si no, cosas de mejorar, invitados me vendría muy bien. Si me compartís invitados, tanto a nivel público, dejando aquí un comentario, que lo leo, como si me mandáis un mensaje privado, eh, os lo agradezco inmensamente porque siempre tener vuestras sugerencias y comentarios de quién invitar interesante eh, siempre se agradece. Y nos vemos en la próxima actividad que la semana que viene tenemos debate y networking entre directores de tecnología y a la semana siguiente el primer eh, circuito de karting que cerramos este año en privado para hacer negocios y networking. Muchas gracias a todos por estar ahí durante el streaming y nos vemos en los próximos días en la próxima retransmisión. Saludos.